El hardware científico abierto eh, es un instrumento, una herramienta importante para poder cambiar eh, nuestra realidad, nuestra situación, nuestro contexto. Eh, nos permite acceder a datos y no solamente eh, trabajar eh, con ellos, sino que también poder involucrar a más personas. El hardware científico abierto eh, hoy en día nos permite hacer Diferentes cosas, eh, en mi caso en el tema de salud pública me ha permitido poder explorar algunas cosas que estaban limitadas por el tema de utilizar instrumentos comerciales, lo cual en el tema de salud pública resulta muy importante el tema de los datos, datos que finalmente también pueden ser compartidos con más personas y así poder aportar en el tema de mejorar los servicios eh, de salud para la población.